Amigos, amigas, en el año 2012 el presidente Leonel Fernández Reina pasa la antorcha al presidente Danilo Medina. A partir de ese momento, frente a las pretensiones y lo que es la parte característica de cada política y de los políticos, la lucha del poder nace lo que luego se va a convertir en la división del PLD, que ha sido para nosotros el acontecimiento político más importante. En ese pase de antorcha, el presidente Leonel Fernández dejó bastante claro, entiendo, incluso siempre lo he dicho, que fue un error del presidente Leonel Fernández salir de la presidencia ...prácticamente diciendo que volvía en el 2016... ...Balaguer nunca admitió cuando salía de un periodo que él iba... ...o cuando iniciaba un periodo que él estaba pensando en el siguiente... ...a partir de ese momento los ataques en contra del expresidente Leonel Fernández... ...las actividades, los trabajos para disminuir su figura... ...se iniciaron y tenía desde la óptica de la lucha del poder, que será así. Luego se da de forma ensangrentada, prácticamente casi, la lucha por una parte por la reelección, los seguidores del presidente Danilo Medina, y otra parte por la no reelección, dentro de lo que estaba el expresidente Leonel Fernández, quien encabeza la lucha por la no reelección del presidente Danilo Medina. Y eso es básicamente en el año 2017 porque en el año 2016 los números que daban al presidente Daniel Medina eran tal que si bien es cierto que el presidente Leonel Fernández hablaba de los vientos que soplaban nunca se atrevió a decir que él aspiraba a ser candidato a partir del 6 de octubre con las primarias del partido donde el expresidente denuncia la realización de un fraude en su contra el presidente Leonel Fernández toma la decisión de abandonar el partido que ha militado por más de 30 años, del que fue presidente durante tres años, y que sin lugar a duda le dio a los peledeístas el primer triunfo. Y luego de esos dos triunfos más. Sin lugar a duda, la salida del expresidente Leonel Fernández Reina significó el acontecimiento político más importante en las actividades y los acontecimientos políticos, fenómenos políticos que se dieron en el año 2019. En el aspecto social que tiene que ver con lo jurídico, tiene que ver con la seguridad eh, del Estado, el acontecimiento más importante que entiendo yo que se dio, ocurrió el 16 de de junio, si mal no recuerdo del presente año eh, la agresión de que fue víctima David Ortiz pero no solamente por la agresión de que fue víctima David Ortiz por la figura que significa David Ortiz, que no deja de tener incidencia no deja de tener incidencia tanto la agresión como lo que acompañó en esa agresión lo que había detrás de esa agresión, significó un acontecimiento que en la vida jurídica, en lo que tiene que ver la seguridad ciudadana, fue el hecho más impactante. De ahí nace luego y propicia ese hecho, eh, no el descubrimiento, sino que a partir de ahí la sociedad se da cuenta que aquí hay una figura que está trascendiendo... Y que se mueve en todos los círculos sociales Que luego resulta ser llamado César el abusador No lo conocíamos nosotros, pero ellos sí César el abusador, persona Que al decir de varios <tose> Fue visto prácticamente después del hecho Horas, minutos después del hecho de la vista, sí. Luego se produce una situación Una rueda de prensa donde el Ministerio Público Da detalles de cómo ocurrió el hecho Una rueda de prensa luego donde abogados de David Ortiz desmientan las condiciones y la supuesta investigación hecha por el Ministerio Público. Entonces, fíjate que es un hecho que envuelve lo que tiene que ver la seguridad ciudadana, que ha sido tan criticada en los gobiernos del PLD, es un hecho que tiene que ver con lo jurídico, lo judicial, porque... El Ministerio Público tuvo que involucrarse en lo que es en la, la investigación de este hecho para tratar de darle una respuesta a la ciudadanía, porque no solamente era de un ciudadano, sino que era fue víctima una persona que no es un ciudadano cualquiera, un que si bien es cierto que todos somos iguales ante Dios y ante la ley, no cabe la menor duda que hay seres humanos que por posiciones que ocupan y roles que han jugado en nuestra sociedad, Implican cualquier situación de la que son víctimas repercutir con mayor grandeza que en otras o que otros individuos. A partir de ahí, Sergio, amigos, se, han, se desencadenaron un sinnúmero de informaciones al punto de colocar a un ciudadano. En los últimos dos meses, César Albusador desplazó, desplazó de las pulgadas de comunicación a todos, a todos los protagonistas políticos. Lo que significa que fue un acontecimiento trascendental para la vida judicial y de seguridad ciudadana en la República Dominicana que nosotros colocamos como la principal información del año 2019 en ese ámbito.